Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, gol, gol, gol, gol. es Rafa, gol. Rafa Rafa Gol, Rafa Gol. gol. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el superdebate, debate, los temas polémicos. El debate es creado precisamente para eh, confrontar ideas sobre la participación de los equipos especialmente de Nacional y Medellín en este debate. Pues bien, recordamos al salmista David, ahora que hay tanto problema, eh, tanto disturbio en el país, por ahí en el Salmo 37 dice no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba verde pronto se secarán y serán cortados, confía en el Señor, haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón bueno, vamos al de debate, vamos a la polémica tenemos muchos temas, especialmente el de Atlético Nacional porque hoy Nacional le dijo adiós a la liga quedó eliminado no pudo remontar el marcador frente al equipo de la equidad eh, esta semana Nacional jugó partido de Copa Libertadores, iba perdiendo el partido, eh, 4-2 lo, lo igualó 4-4, eh, y donde dure 5 minutos más el partido nacional lo gana. Pero hoy con Equidad no pudo, aunque fue más, tuvo más llegadas, Nacional mucho más equipo, pero lamentablemente el marcador terminó 2-2. Y necesitaba mínimo ganar 3-2 para ir a los coros de penal. Pero bueno, de esto vamos a estar hablando en algunos momentos. Los quiero invitar para que marquen nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051. 5015 para que esta noche participen de los balones que estaremos entregando entre las personas que llamen a nuestras líneas telefónicas, repito, 232-4604 y la línea 018 5015 Ahí están los balones que vamos a estar entregando entre las personas que llamen al programa en estos momentos. Para eso, siempre hacemos una pregunta. La pregunta es facilísima, por notaría, ¿Cuántos años cumplió Nacional esta semana? ¿Cuántos años por notaría? Bueno, pero aquí estamos para presentar el superdebate. Ya vamos a estar hablando, por supuesto, de qué contrataciones, cómo se está reforzando, se piensa reforzar Independiente Medellín. ¿Qué va a pasar con el equipo? Con Hernán Darío, el Bolillo Gómez. Entiendo que esta semana hubo una reunión. No sé si le llamó la atención al Bolillo o no y qué jugadores definitivamente salen del plantel y en qué jugadores están, con qué jugadores piensan reforzarse. Pero esto lo vamos a debatir en algunos momentos y a esta hora vamos a presentar el super debate a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas, amabilidad de excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, Medellín.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 Tiene que llamarnos Lina León Vehículo, lo hace por usted, Vístese todos los trámites engorrosos. Estamos en Movicentro Automotriz, local 136. Y llámenos a este celular. 313 651 81 63. 313 651 81. A ver, ¿cómo es? 313 658 81 63. Fácil, marque, marque, marque. 313-651-8163 Lina León, vehículos Bueno, y estamos en el debate Ahora sí, vamos al debate, a la polémica Y esta noche vamos a empezar el debate Pero primero vamos a darle la bienvenida A nuestro guerrero que lo tenemos hoy aquí nuevamente en traje de combate. Un aplauso para <coughs> Don Elkin Labo. <coughs> Hola, hombre, don Rafa Gol. qué placer saludarlos, vea. Libre de todo, libre de todo virus, señoras y señores, hay que ser responsables a la hora de estar en diferentes espacios. El saludo muy cordial. La vida y el fútbol es de actitud y la tuve, y por eso estoy aquí, y muchos de los jugadores de Atlético Nacional no la tuvieron durante el campeonato. Y a pesar de un largo recorrido ser primero del torneo de don Rafa Golinares, me parece que sí si hay elementos para advertir del por qué Atlético Nacional quedó eliminado muy rápido de toda posibilidad de ingresar a la semifinal del fútbol colombiano. Es que miren, estamos hablando del equipo con mayor cantidad de títulos Económicamente el mejor respaldado y hace cuatro años Atlético Nacional no gana un campeonato en liga eso para Nacional es mucho es mucho para Atlético Nacional punto uno, punto número dos yo considero que el partido y la eliminación no se dio hoy principalmente ante en el Atanasio se dio allá en Bogotá ¿y saben por qué? porque el técnico de Atlético Nacional privilegió y bueno, pueden decir que es válido pero al final no le salió ante equidad en Bogotá, utilizó la mitad de la nómina con jugadores alternos. Y a mí no me vengan, señores, por Nacional, por tan buena nómina que tiene, decir que Chacón está por encima de Perlaza, por ejemplo, para absolutamente nada. Ahí comenzó Atlético Nacional a perder. Y otro de los argumentos por los cuales el equipo verdolaga no clasificó a esta siguiente fase, tuvo que ver que el técnico se enterró con Alves. Se enterró con Alves. Es válido decir que hoy eh, Alves arrancó de titular por el tema de Duque. Sí que le hizo falta a Duque, hombre, y en este micrófono algunos como le han dado varilla al Duque. Duque el jugador, Duque el jugador. Y Duque el jugador hizo falta hoy porque hoy hicieron falta los goles de Atlético Nacional, pero yo pregunto una cosa. Si Alves que de los 22 jugadores era el jugador mandado, obligado a marcar goles hoy porque pertenece a Nacional y Nacional tenía que marcar goles, lo ubican como centro delantero y no rinde, señor técnico, haga revulsivos. Entró a Castro, válido, pase gol, pero me parece que le faltó. Y hay algo muy curioso, Nacional tuvo buena parte del campeonato con una defensa segura, se desarticuló en la final de este campeonato, por lo menos para pasar a la semifinal, le fue mal al muchacho Mosquera. Yo no lo voy a descabezar, porque apenas inicia, pero el hombre sí tuvo muchos errores individuales. Siga contando, señor Guimaraes, y otra final. Le falta a usted exigirle a sus jugadores, porque en todas las ruedas de prensa fue permisivo, y Nacional no está para ser permisivo. El costo-beneficio que hablan, en el ajedrez como en el fútbol hay que mover fichas. Lo hizo Alexis, no lo hizo el técnico de Atlético Nacional. Y del Deportivo Independiente Medellín, hombre, el mismo cuento. No soy y no no tengo con qué meterle plata a un equipo de fútbol. Cada seis meses, ¿qué es que en el Medellín no hay plata? ¿Qué es que hay que replantear? Señores, es válido que estamos en pandemia, pero démosle algún cariñito a la gente. Mire, hay que ser recursivos. Eraso marcó cuántos goles, don Rafa, en esta parte del campeonato pertenece al Medellín, porque no hablan de pronto a ver si se devuelve. No ah No quiso venir al no Medellín. No quiso venir que Brian, el del Pereira, me parece una buena alternativa, que tampoco quiere. Castrillón. No, tiene Castrillón. contrato hasta diciembre. Tiene que... Ah, tiene contrato hasta diciembre. Simplemente sí. planteo alternativas, pero no nos vamos a quedar cada semestre con Independiente Medellín hablando que no hay plata, que pobrecitos, que pobrecito bolillo, hay que exigirle. ¿O acaso no hablamos de Medellín un equipo grande? Si es equipo grande, hay que exigirle. Y aquí muchos no le exigen. Don Rafael Golinares, gracias por esa presentación. Bueno, muchas gracias, Don Elkin, Labo y usted, repítame, la, ¿cuál es la pregunta hoy para los cibernautas para los balones? Mire, la pregunta es muy sencilla. Nacional ante notaría pública fue registrado ante la notaría número uno de Medellín el 30 de abril del 40 y punta. ¿Cuántos años cumple Atlético Nacional registrado ante notaría pública? Pista, dos años menos que Velosa. <risa> nacional no cumple. Bueno, 40 años cumple Nacional no pero seguimos en el superdebate los temas polémicos del día la verdad es que esa equidad no es que sea un hueso fácil de roer siempre Nacional ha tenido complicaciones, es más mire hoy se jugó el partido número 38 entre la equidad y Nacional Equidad ha ganado 14 y Nacional 13 hasta antes del partido hoy estaban empatados 13 partidos había ganado Equidad 13 partidos había ganado Nacional pero ya hoy Equidad aparece liderando con 30, con, con 14 triunfos sobre 13 de nacional y 11 empates y 11 empates ahí están los números de nacional equidad bueno, vamos a seguir en la polémica, en el debate con Atlético Nacional eh, qué esperamos eh, le vaya bien ahora en Copa Libertadores porque la nacional en el campeonato bailas ya fuera vamos a darle la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar. Estuvo en el partido. Bienvenido, Gustavo. Hola, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. Claro que su equipo bueno. también ah, no, eliminado ve, Mi equipo está pensando ya en el próximo torneo. Bueno, lo primero que tengo que decir, después de darle gracias a Dios, por eh, darnos salud, porque uno ahora cuando saluda a la persona, lo primero que tiene que preguntar es, ¿tenés salud? Y lo mismo le, le preguntan a uno, porque ahora es un... Un, eh, ¿qué? Una bendición tener salud. Y miren que ya la mesa está más nutrida. Esperamos el próximo domingo ya tener a nuestro otro soldado, Luciano González, para que el debate sea más durito. Bueno, porque ya hoy aparece la voz, está también Don Augusto Velosa, está aquí el gordito Arrollado a mi izquierda, que en el partido, en el programa pasado, estaba desde casa. Bueno. Coordinando la transmisión de radio. Eso, coordinando la transmisión de radio. Bueno, primero le voy a contestar a Don Elkin lavo antes de hablar del partido. Va a exigirle al Medellín como debe ser. Porque como usted estaba, estaba... Inca incapacitado, convaleciente no estaba seguramente escuchando nuestros programas, entonces le tengo que decir lo siguiente. En esta semana yo manifesté averiguando... Que el señor Erazo, Bolillo Gómez, lo pidió cuando iba a iniciar su nueva temporada en Independiente Medellín. Cuando él llegó a Medellín y firmó, habló de Bolillo Gómez, pidió a Erazo. Acababa de salir goleador en Atlético Bucaramanga. Erazo dijo no. Ahora me contaron que en estos días el señor eh, eh, Bolillo Gómez volvió a preguntar me traen a Erazo. Erazo hoy llegó a su gol número 10 con el equipo de la equidad. Está haciendo goles. Y el señor Erazo dijo que no regresaba a Independiente Medellín. Entonces, como anda tan agrandado, y además, yo no estoy seguro si en el Medellín volvería a hacer los goles que hace por allá en Bucaramanga y hace en la equidad, porque por allá tiene otra clase de exigencias, y aquí hay presión por todos los lados, así que yo no estaría tan seguro que el señor Diego Erazo, que no quiere regresar a Independiente Medellín, Vaya a ser nuestra solución. ¿Y no será porque Bolillo segundo, no es un nombre para segu atacar. Segundo, Él llega Segundo, aquí y lo segundo el usted nombró a Brian Castrillón. Déjemelo en el Pereira. Déjemelo en el Pereira porque aquí viene y pasa lo mismo. Este equipo es de mucha presión. En Pereira no tiene presión. Un equipo que va para la B. Tiene presión lo de en ninguna casa. La perdiste, Entonces, Gustavo. Déjemelo que madure, de en, el muy bien. Déjemelo de que madure en el equipo deportivo no, Pereira. Déjemelo que madure en el equipo deportivo Pereira. Y listo. Bueno, ahora Oiga, voy, hablar... Deira, el que voy, a, voy a. Voy a hablar. Por eso les que Voy a hablar, es que les pasa voy a hablar les pasa. de Atlético Nacional. A ver, yo, no, yo no sé por dónde empezar, si empezar por Guimaraes, empezar por la defensa o empezar por los jugadores. Porque es tan poca la autocrítica del técnico que hoy cuando el señor Elkin Lavo le pregunta al técnico que porque había recibido seis goles, oígase bien, seis goles en dos partidos cuando lo mejor que tenía Atlético Nacional era su defensa, su seguridad y llegando hoy, como dijo Jorge Enrique Vanegas, a 39 goles hoy. Ningún equipo, ni, ni el segundo creo que tiene 30 goles, 30 goles de acuerdo a lo que dijo él y 39 Atlético Nacional, así que ningún equipo hizo tantos goles y, tan, y también le marcaron poco a Atlético Nacional, al menos en la fase regular. En la fase regular, bueno, porque además los cuatro goles que recibió fue en Copa Libertadores, hoy recibió dos que no es muy normal. Pero como es tampoco poco la autocrítica Rafa de Guimaraes, llega a él y dice, no, es que el primer gol me lo hicieron de tiro de esquina. ¡Peor! ¿Cómo le parece? Le hacen gol de pelota quieta y el hombre ni se despeina, ni se despeluca, como dice usted. Ah, oiga, a uno le hacen gol, oiga, a, a, a él le hacen gol de saque de banda, de, de tiro de esquina y dice, no, es que me hicieron gol de tiro... De, de, de, de de tiro de esquina. Eso no hay derecho, hombre. ¿eh? No hay derecho. Porque entre otras cosas, si usted es autocrítico, aunque él dice que la autocrítica la hace o la crítica la hace eh, ya, allá con el grupo, hombre, ese maecha que mide unos 60, cabeció entre los centrales. ¿eh? Ahí entre los centrales les cabeció. Central? Y no. nadie lo referenció. Ah, no, él no, no, le cabeció, no, cabeció solo. Pues, Por eso, bueno, si no una cabeció, una solo. Cabe, cabeció solo sí, sí, y, ahí no no que, y ahí tenían que estar no lo va, lo, lo lo lo los, solo, que, el eh, los centrales El segundo gol y el segundo gol que le hacen a Nacional es de, de una falta ingenua de Mosquera. Ahora, yo no voy a criticar a Mosquera porque quien lo pone es el técnico y confía en él. Pero sí voy a criticar al inflador. Ve, no está el inflador. ¿Quién es? Eh, pues el inflador Luciano. es el señor Luciano González, que de lo mosquera. infla todos los días, que ese jugador tiene que llegar a la Selección Colombia, que ese es un fenómeno, fenómeno de fenómenos, que ese jugador va para Europa. Y mire, y mire dónde, dónde va, en los partidos cruciales, que es donde se van conociendo a los jugadores, él no ha sido propiamente lo mejor, ni ha sido prenda de garantía. Frente bueno. a Nacional de, en Montevideo y ahora en este partido. Ahora, no, lo, no le voy a, a tirar la responsabilidad a él porque es un pelado. Porque hoy, Rafa, cuando el partido se iba ganando 2-1 y apenas estábamos comentando el segundo gol, vino el tercero. Pero no lo quisieron hacer. Mire, sacan de la mitad de la cancha y la pelota le queda luego al señor Alves. Alves se va y hace salir mal al arquero, el arquero Cristian Bonilla, que se equivocó poco, fue una de las pocas equivocaciones, sale sobre el costado izquierdo, deja la portería sola, él se equivoca porque no alcanza a quitarle la pelota a Alves, Alves de pierna izquierda, a la estrella contra el palo izquierdo, de rebote le queda al señor Alex Castro, ese gol lo hago yo con los ojos cerrados porque la portería está sola y la tira sí. afuera, era el tercer gol del equipo Atlético Nacional, así que no, ¿eh? da la impresión de que no, que no quisieron. Lástima, ¿Mm? Hay que hablar a ver si lo contratan entonces a Nacional, porque <coughs> si usted hace ese gol con los dos cerrados... Uh, yo mami, creo tío, que recordemos un momentico, a ver la nómina de Nacional y la nómina de la KEA para que la gente sepa ver, cómo, cómo jugó y Nacional, a quién se enfrentó y Don Ferney, a ver si nos pone ahí la nómina del equipo atlético Nacional, porque Nacional formó de la siguiente manera. Aldair Quintana, el arquero titular, Gerson Candelo, Olivera con Mosquera por izquierda, el hijo del técnico no lo saca para nada. Vanguero, los volantes, hablamos del capitán Brian Rovira, Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez, para que tres hombres marcando hombre a equidad. Aquí en Harlan Barrera, el rifle Andrade y adelante Roserito Alves como centro delantero de Atlético Nacional. Bueno, esa fue la nómina con que arrancó Nacional. Lamentablemente no estuvo Jefferson <coughs> y, y ¿Qué que que falta le hace Duque? Bueno, yo creo que hoy ya, hoy ya, pues, ah, al loco Alves se le cumplieron las expectativas, nada no más, y yo espero que ahora Nacional tenga que tomar medidas, ¿qué van a hacer para el segundo semestre? Que la llegada de él, y lo digo abiertamente y me sí. comprometo por lo que digo, tuvo que ver con la salida de Juan David Pérez como presidente de Nacional. Él no estaba en los planes de la nómina del equipo verdolaga, pero, estaba Carolina... en los planes de otra persona, pero no en la nómina como tal. Bueno. Carolina lo impuso. ¡Carolina! ¡Carolina! ¡Carolina lo Ardila! Y Carolina Ardila... Espero que Carolina lo dijo ya usted. no se meta más en el equipo. A ver si deja trabajar el nuevo presidente y a, y a este técnico. Y la salida del presidente nacional se ve precisamente... Pero ellos no están de acuerdo con la que de Alves, pero Carolina, Carolina metió las narices ahí y tuvieron que contratarlo. Ahí están los resultados. A ver, sigo. Deme la nómina verde de, de la equidad, porque esta equidad... Este, aquí ya se las trajo hoy. Vea la nómina que presentó hoy la equidad. Perfecto, con Cristian Bonilla en el pórtico, Balmer Pacheco, John García, Jefferson Mena, a Maurito Torralbo, Volantes, Juan Maecha, Pablo Lima, Juan Colina, más adelante Larry Angulo y los atacantes Daniel Mantilla y Diego Verazo. Bueno, esa fue la nómina. Después, en el segundo tiempo... Entró Hansel. Entró Hansel Zapata ay, ay, ay. Y, a, y ahí sí arruinó la defensa de Nacional. Por ese lado de vanguero, qué hueco ese de vanguero, ¿no? Definitivamente, yo sé que la hinchada está molesta, pero yo no pido la cabeza, ni voy a pedir la cabeza de Guimaraes que, que claro, no la voy a pedir. Yo creo que él, él tiene que continuar. Están en, en Copa Libertadores. Lleva y Tiene que aprovechar meses. en estos momentos lo de Copa. Ahora, si lo sacan de Copa Libertadores, ahí sí es otro cuento, porque hasta ahora ya en el campeonato, Guimaraes fracasó, fracasó para la Copa Colombia cuando perdió con Tolima y acaba de fracasar en la liga frente al equipo de el tsunami. Ese, ese tsunami de, de, de equidad lo sacó. Bueno, en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida esta hora a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Buenas noches, Augusto. Mm. Hola, don Rafa, compañeros televidentes, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Dos cositas con su equipo? Ah, sí, no. Sí, claro, eh. <risas> clasificó Equidad millonarios, Velosa, millonarios, muy bien. Millonarios, millonarios, <risas> Oígame, no, dos cositas antes de hablar de Nacional y Medellín, Rafa. Eh, <risas> acaba de, de decir Fernando Jaramillo, el presidente de la Dimayor, mayor, que si sí, en efecto el partido deportivo Cali-Tolima, que no se pudo jugar por orden público en Palmira... Se correría una semana y entonces el campeonato se correría 15 días, ¿no? Se correría 15 días, o sea que se, va a, a extenderse más la finalización del campeonato. Bueno, eh, eso por un lado. Por otro lado, lo de la Copa América, el viernes tuvo que, de urgencia, inscribir ante la oficina de, de prensa de la Comebol, la Federación Colombiana de Fútbol, una lista de buena fe de 50 jugadores para la Copa América, ¿no? Pero cada federación tenía libre albedrío de decir, lo voy a conocer a la prensa o no. Colombia no lo quiso dar a conocer a la prensa. Por ejemplo, Perú... Pongareca sí lo dio a conocer a los medios de comunicación. Pero el, el, el 11 de junio es el, la fecha máxima para de esos 50, escoger 23, mi estimado Rafa Gol, que son las que van a estar jugando por Colombia, la Copa América, con, una, con, un, con un paréntesis de cinco jugadores. En caso tal de que contraigan el COVID, ahí va a tener una reserva cada selección de Sudamérica. Bueno, eh, ya al menos River dijo: ya me se reservaron los dos jugadores colombianos la Federación Colombiana de Fútbol. Ya dijo Boca, ya me reservaron al menos los cuatro jugadores del Boca Junior para la Selección Colombia dentro de ese listado de 50 jugadores. Y hablemos de Nacional y Medellín. Nacional, lo que usted, Rafa, lo dijo muy bien, es el segundo fracaso en este semestre. Fracasa en la Copa Colombia ante ese monstruo que es el, el, el, el Tolima para Atlético Nacional. Y hoy fracasa ante ese otro nuevo monstruo que tiene Nacional, que es la equidad. Dos cocos que le nacieron al conjunto de Erdolaga en, la, en, la últimas, en, las últimas, en los últimos cinco años, digámoslo así. Eh, pero ojo que, que en el todos contra todos nacional es una muy buena campaña es el equipo más goleador 39 goles a favor, 16 goles en contra tiene un rendimiento eh, guimaraes del 60% en el todos contra todos no pero lamentablemente en esto de mata mata Rafa cualquiera, esta es una lotería hermano y le fue como los perros de misa sobre todo en el partido, hoy no lo perdió, hoy no fue eliminado fue allá eliminado en la capital de la república el conjunto atlético nacional así pues entonces que vamos a ver por qué llegará un nuevo presidente con nuevas ideas, ¿qué será la vida de Guimarães? ¿Lo ratificarán? ¿No lo ratificarán? ¿Tiene contrato por un año? No por dos, sino por un año. ¿Lo deja? Lo dejará, mi ah, primero no usted la... qué piensa? ¿Qué cre... Lo deben de dejar, ah, para mí lo deben es dejar. Lo que usted piensa, hermano. Estoy diciendo, no, no, pero estoy diciendo, ¿qué pasará? Es la pregunta que puedo hacer y sí, que estarán haciéndose los hinchas de Atlético Nacional. ¿Qué pasará con el profesor Guimarães? Que entre otras cosas no fue tan sincero y estoy de acuerdo con Osorio, no fue autocrítico en la mayoría de las ruedas de prensa. Eso es verdad. Y del Atlético Nacional me acaba de informar el presidente que no es cierto lo que están diciendo la mayoría de los medios de comunicación de que Rey Vanegas no es jugador del Medellín. No, señor, presidente descartado. De Medellín debe ser presidente de, nacional, de Medellín, ¿qué dije, Perdón, el para... presidente de OSA del Medellín dice Rey Vanegas no es cierto, no es jugador del Medellín. Y sí, está muy cerca de que Snyder Mena, el puntero derecho que vino al fútbol mexicano, que fue figura de la equidad, que juega de lateral... Pasto. Del pasto. Lateral derecho, carlero derecho, puntero derecho, Rafa, ese está muy cerquita de ser el primer jugador de los refuerzos del conjunto independiente de la Bueno, vamos a darle la bienvenida en la mesa de la polémica a Juan Diego Arroyave. ¿Por qué eliminaron a Nacional hoy? ¿Por qué quedó eliminado Nacional hoy? Juan Diego. Muy buenas noches, Rafa. Saludo para ustedes, para todos los televidentes. Rafa, si aquí la cantaletica, digámoslo así, cantaletica que tuvimos durante todo este tiempo fue siempre el mal juego de Nacional. Hablamos siempre del mal juego de Nacional. me digo que como juego en conjunto no tenía. Máxime, todo se supeditaba al juego individual. Aquí se me tachó de, de, de, de guadaña. Me dijeron de todo dijeron que yo era un atacado a Nacional hasta me trataron de enemigo de Nacional quién lo trató así ¿por qué no pueden hablar del ausente ah no ya entonces no lo todo lo ausente. dijo entonces no lo pero, pero no estoy diciendo ah. porque me trataron así vino me trataron a cobrar, así pues. entonces vino a cobrar entonces, usted. Yo, entonces digo quedó señor, como quedó eliminado ahí viene a como cobrar como el equipo como el equipo como el equipo tenía tan mal juego tan mal juego eso tarde que temprano se cobra y ojo que hubo muchos partidos donde la efectividad no acompañó. Sí, hubo momentos donde apareció un goleador como Duque, salvó las papas. Hubo momentos donde el rifle Andrade, que para mí ha sido el único jugador que de este semestre se salve nacional, salvó, salvó, salvó los momentos. Por, a veces por destellos aparecía eh, Harlan Barrera y así sucesivamente. Entonces, cuando hay tanto desnivel... Sí, pero usted quedó encandilado no... un momento, usted quedó encandilado cuando... Nacional le ganó a el equipo de Patriotas 7-1. Yo recuerdo ese partido. Y usted, claro, dijo, y usted dijo, yo claro, fui el único que vi el partido. Claro, y en ese, partido ese que, día me tocó coordinar que que a mí la transmisión de y Loco jugó Nacional. muy bien Nacional. Ah, oh. y jugó, yo, yo, Gustavo, ¿vos cómo pretendes que voy, voy a decir? Cuando Nacional juega bien, pues a decir que juega mal. Pero, No, no, no. Yo no me salgo de la realidad. Pero en ese no me partido salgo de la realidad. En ese partido Nacional jugó muy bien, jugó muy bien. Sí, que patriota estaba muy mal, ah, es otra cosa. El estaba muy mal. <risa> Pero jugó muy bien nacional. Entonces no le ganaron a ¿Qué nadie. ¿Qué hacemos si Alex escaso estaba enchufado? ¿Qué hacemos si Vladimir Hernández estaba enchufado? ¿Qué hacemos si los volantes estaban enchufados? El equipo estaba, con... estaba concentrado. Eso es muy diferente. Ahora cuando hay una exigencia de este tipo, como pasa, ocurrió esa semana en Copa Libertadores y hoy pasa frente al cuadro equidad, donde necesitaba imperiosamente, pues sobreponerse a un marcador adverso y clasificarse. No lo logró, no lo logró. Me sorprende es la actitud de algunos jugadores cuando mmm, habían hacer ciertas acciones en el juego donde no se les veía como alma, como querer, como querer que sí, que sí, sacar adelante el partido. Fue algo que nos dejó un poquito pensativos. Pero hay que ser honestos, la parte individual de Nacional fue lo único que pudo salvar, en muy pocos salvó un poquito las papas este semestre, pero ha sido un fracaso ser eliminados por equidad y a dónde quedó, a dónde quedó la efectividad, a dónde quedó el ser primero del grupo, a dónde quedó todo lo que se consiguió este semestre. Ah, a, ah, señor Guimaraes, ese comodín continuamente, esa, esa forma de estar a toda hora, o sea, estar siempre en las ruedas de prensa, con el mismo discurso, con el mismo discurso, estoy orgulloso de mis jugadores, es que no es el momento de hablar de esto. Hoy le preguntaron algo sobre el tema de efectividad y la respuesta es, no, yo creo que no es el momento de hablar de esto porque ahora estamos pensando en otra cosa. Ahí, ese fue el discurso de Guimarães todo el semestre en cuanto al tema del fútbol colombiano. ¿Qué pasa? Los que están diciendo que debe salir, para mi concepto todavía hay que esperar qué pasa en la Copa Libertadores, eso lo tiene vivo todavía. Todavía está, ahí está en Copa Libertadores, ahí está peleando la fase de grupos. Si sigue adelante, ¿para qué van a sacar al técnico que está pues, avanzando en, en, en el tema de, de, de torneo internacional, que es uno de los objetivos grandes de Nacional? Así que, muchas cosas, muchos interrogantes quedan, quedan muchos sabores y qué pena, yo no vine a cobrar, sino que aquí me dijeron que yo era guadaña. Pero hay que la una pregunta, entonces, es horrible todo el campeonato, pero debe seguir entonces. Es decir, debe esperar la Libertadores, pero sí, para usted, la Copa... todo el campeonato, muy mal Guimaraes. ¿Usted lo sacaría? Todo el campeonato, usted lo sacaría muy mal Guimaraes. No, ¿Usted yo lo le sacaría? estoy preguntando a usted primero, señor. No, pero usted no me responda con una ¿Usted pregunta. ¿Usted lo sacaría? Yo no, Yo no lo sacaría, ¿y sabe ah, por qué bueno, no lo sacaría? Bueno. Porque tuvo aspectos bueno, porque está, positivos, porque está jugando, porque solamente está jugando es el Copa campeón Libertadores, y los demás señor. qué, uno está es el en Copa Libertadores, señor. porque apenas y en este momento, meses. En este momento Nacional está participando en ese torneo subcontinental, mientras esté vivo, el técnico tiene que continuar y seguir su trabajo, debe continuar Así su trabajo eliminado, a nivel apenas lleva cuatro meses ya lo de hoy desgraciadamente quedó... En, en mejor plan. Así está eliminado, apenas lleva cuatro meses Atlético Nacional. ¿O es que Nacional se quiere convertir como otros equipos de Don Rafa Gol que cada tres, cuatro meses sacan técnicos? ¿Sabe quiénes deben salir? Muchos de los jugadores que les dieron otra oportunidad y no han ganado nada con Atlético Nacional. Si Gustavo mm. tiene la lista, yo también tengo una listica. No lo hago sí. en este momento porque están en la Libertadores. Ah. Pero independiente de lo que pase, y voy a comenzar diciendo uno. El pequeño gigante verdolaga es muy bueno. Pero tiene una, una comodidad, una reclinomati en Atlético Nacional, el delantero pequeño, gigante, que ha hecho que Dios me lleve, Dios me traiga. Después le sigo dando la listica. Bueno, sería bueno dar a conocer la lista. No, el primero Yo a decir, de la lista tendría que voy ser ayer. Alves. ¿Te voy a decir una cosa? Alves tendría que ser el ayer primero a ser el primer a ser el primer primer de la, vanguero, la lista. Vanguero. Vanguero. Después de Alves, después de Alves, tiene sí, que no le han dado ni oportunidad. No, no, de esa. Castro. Ah, o sea que si hay jugadores. Se pero de esa a... lista, ese jugador que anda en reclino, Maxi, en el confort, como es, es muy Vladimir bueno. Hernández, pero qué no es a culpa es? de Vladimir, es culpa eso. del técnico, no hablar, que hablar. no lo ubica donde sí, claro, es. Claro, no, no, claro, no es claro. que el técnico le pega una nublada. Yo no soy partidario que saquen el técnico, pero el técnico se pega unas nubladas, como sucedió ahora en Copa Libertadores, que uno va, que va. salió con una línea, a última hora ya tenía la nómina. A veces es intocable, infortunadamente. A, a, tenía la nómina y a última hora... Sale con que sienta a Emanuel Olivera. Olivera y mete a Mosquera. A Perea. Jason Y empiezo yo a revisar todas las listas de los partidos, todas las alineaciones. ¿Qué partido juntos había jugado Perea y Mosquera? Nunca. No, Nunca. si hubo si en un partido entonces, Sí, pero no de no titulares. No de titulares. Sí, Uno sí. entró. Jugaron y juntos, los pero no les ha ido entonces, bien. Pero, pero no, le a arranca, arrancaron de inicialistas entonces, con Junior el, acá y los gobiernos no, no se cambian. Esa improvisación se vio. Y, y después se ve que el tipo corrige el error. Entonces sacamos Querimete a Olivera. Bueno, el técnico se nubla pero yo creo que no es el momento para sacarlo. Ahora, que hay una lista de jugadores que deben de salir, por supuesto que son muchos los jugadores que tienen que salir de Atlético y Nacional hay dos que no van a pie con bola. Uno es, yo no sé, hasta cuándo Carolina le firmó contrato a Alves, no sé, hasta cuándo, creo que hasta diciembre. Banque, me imagino que ella va a luchar... Contraviento y marea para que le sostengan la jugada Sanguele, a ella y a sus amigotes que lo contrataron. ¿Pero usted iba a decir algo, señor? No, es que el primero que tendría que salir es Alves. ¡Qué horror! Sí, lo no dejaron ganas. para hacer goles y por ahí en unos partidos ha aquí algo. había defensa sobre Alves para atacar a Duque ¿Sí? diciendo, diciendo que no, que era que jugaba para el equipo. Los goleadores tienen que hacer goles. Goles, antes que jugar para el equipo, goles, porque los goleadores sí. son contratados para eso. Y, y yo no sacaría a Vladimir Hernández. Vladimir no, Hernández no, no, o sea, me parece que sería no. injusto sacar a Vladimir Hernández Totalmente. porque mire lo que le ha ganado. No, como, ha ganado, sí. ha ganado que mucho. Ha ganado más que nacional. A ver, a ver, espere, no, espere. ¿Qué ha ganado Vladimir desde que llegó Atlético Nacional? Responda, don Gustavo, Ay, no. que ha ganado a ver, a ver, que ha ganado, cuántos títulos, cuántos títulos ha ganado Vladimir, es que a eso voy yo. A ver, cuénteme cuántos títulos haberse ganado la Copa el Colombia. Él estuvo, él estuvo en la Copa Libertadores. Ah, ganó la Libertadores, vea. ¿No? ¿Ah, ganó la Libertadores. No. Bueno, no sigamos. Es que uno sabes. diciendo que Vladimir gana la Copa Libertadores. No, pero, pero, ¿sí? Pues, ¿cómo va a justificar eh, no, su salida hombre, Pero así hombre, no hubiera eh, ganado no, no, la Copa no, no, Libertadores. No, no. El hombre ha sido uno de los no, jugadores no, pero, más, pero, más si oiga, ha rendido no, no, no, en Nacional. de los jugadores que más ha rendido en Nacional es Vladimir Hernández. Ubicado en ahora lo quieren atacar porque el técnico no lo pone. No es culpa de Vladimir Hernández. Ahora, me parece injusto lo Juan Diego Arruyá que dice que el único jugador que se salva en esta campaña es el rifle Andrade, hermano. Más, sí, el único. Pero, no puede esa... ser, hermano, aquí hay varios jugadores. Rovira, el se mismo Sebastián Gómez, Olivera, el mismo Peladito Mosquera. Hay, hay, varios, duque, hay varios que se salvan. Figuras. Mi estimado, pero, pero ¿cómo así que rifle Andrade es solamente... Gordo? Si usted no, analiza no, no, todo el semestre, ¿cuántos jugadores de esos que usted acaba de mencionar fueron regulares en su fútbol? Rovira fue regular. ¿Cuántos? Sebastián Gómez fue regular. Bueno, o sea, y, claro, y Nacional no. necesitó otro Oliveira arquero. Yo regular. creo que ahí sí tenía claro, razón, era, Rafa, para le cuando la de ruira, pero... todo el tiempo, que Nacional necesitaba otro arquero. Ah, y el técnico sí. Guimarães dijo no, le voy a dar la oportunidad ah. a un sub-20 Mier, pero Mier está muy distante la... de Aldair Quintana, y Aldair Quintana la... ya no va siquiera la a la selección. no lo llaman siquiera a la selección, porque el orden de Aldair Quintana no es muy bueno. Rafa, la tenía clarita. Fue la persona que pidió en primera instancia un arquero de categoría para Atlético Nacional. Y la distancia entre el regular al ir Quintana y los dos sub-20 es muchísima, hermano, como para la responsabilidad de partidos profesionales. ¿Y sabe qué pasó con la sugerencia que dijo Rafa, que también estuve de acuerdo? Que el señor Guimarães, don Rafa Gol, también pidió, arquero, y dejó que los directivos, y aquí sí tengo que decirlo, porque a mayor amistad, mayor claridad, don Juan David Pérez, quien se va como presidente nacional, le dijo, no, aquí hay muy buenos arqueros, se, mejo, se dejó meter el dedo en la boca al señor Guimaraes, ahí le faltaron pantalones técnicos, porque usted pidió un arquero, no se lo trajeron, y vea lo que pasó con Nacional. Bueno, vamos a hacer una pausa en el superdebate y ya regresamos con ustedes, permiso. vuelve El Superdebate por Tele Antioquia. Club. No esperes congestiones y anticipa la renovación de tu licencia de conducción. Antes, 250 mil pesos. Ahora, 180 mil. ¿Qué esperas? Promoción válida hasta el 30 de abril. Llámanos, 448-5151 o agenda tu cita en el WhatsApp 311-394-5795. Trámites Belén Parque, Carrera 76, número 3263. Crédito Pensionados Cotrafa Bajas tasas de interés Línea única 454-9595 Vigilado Superfinanciera de Colombia Adscrita a Fogacop Los rodillos de Goya Premium garantizan los mejores terminados Por su calidad No salpican, economiza pintura Rinde mucho más y las superficies quedan ¡Perfectas! ¡Goya! Es hora de viajar Es hora de encontrar Un servicio confiable Que te pueda llevar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 me siento de tomar leche colanta. En el municipio de Bello nuestro principal objetivo es la protección de la vida. En el año 2021 hemos logrado reducir un 60% los homicidios, gracias al programa de recompensas en donde hemos entregado 406 millones de pesos a los ciudadanos que nos brindan información para la captura de criminales. Juntos seguiremos construyendo un Bello más seguro.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 Pero seguimos en el super debate Hoy quedó por fuera el equipo Atlético Nacional. Recordemos los marcadores, a ver, porque... Eh, de la jornada donde han clasificado también otros equipos como Millonarios, clasificó el Junior de Barranquilla, la equidad y falta por definir el partido entre Tolima y Deportivo Cali, que va ganando el Tolima 3 a 0. 3 a 0. Ahora, todos los equipos que ganaron... De local, su primer juego, clasificaron. Junior que ha derrotado al Santa Fe. Ahí están, los marcadores. Millonarios 0, América 0. El resultado global, Global 2-1 a favor de Millonarios y clasifica Millonarios. Bueno, ese fue el de Millonarios América. Vamos con el del Junior 0, eh, Santa Fe 0, Junior 0. Y el Global quedó 1-3 a favor de Junior. ya o sea que clasificó el primero que había ganado el juego. Mire que fue el Junior de Barranquilla y nacional don lavó atlético nacional hoy empató 2-2 dos dos ante la equidad y en el global perdió tres goles por dos ante el equipo de alexis garcía bueno y el otro partido va 3-0 a favor de tolima si sí, los demás teniendo no teniendo tanta diferencia. Han clasificado con mayor razón el Tolima, no creo que el Cali tenga con qué darle vuelta, así que Tolima será semifinalista para enfrentar a la equidad. Bueno, ahí están entonces los resultados de la jornada. Pero vamos a, a, a cerrar ya con, con el tema de Atlético Nacional. Me parece que hoy Nacional le dice adiós al campeonato, pero sigue vivo porque tiene Copa Libertadores y la Copa Libertadores es esta semana Aquí en Pereira. En Pereira el día jueves, a las 7 de la noche del partido, argentinos visitando a Atlético Nacional, terminando la primera vuelta de esta Copa Libertadores. Ojo, Argentinos Juniors es el líder con seis puntos y Nacional de Medellín tiene cuatro puntos, lo que quiere decir que Nacional ganando este partido pasa a ser líder del grupo. Vienen dos partidos consecutivos de local en Copa Libertadores para Atlético Nacional, así pues que contra Argentinos y contra Nacional de Montevideo, y se va a continuar en la ciudad de Pereira, en la localía. Y... Mientras continúe Nacional con vida en Copa Libertadores, me parece que es lo más importante para el equipo de Guimaraes, seguir y protagonizar el torneo surcontinental, que es también uno de los objetivos claros que busca la directiva de Atlético Nacional. ¿Alguna enseñanza positiva debió traerle al Guimaraes el salir tan rápido del torneo profesional colombiano para enfrentar la Copa Libertadores, replantear la titularidad de muchos jugadores? Vanguero por izquierda, mire que en los dos últimos partidos don Rafa Gol, eh, cuando hay algún error, saca el peladito Mosquera, saca el peladito Mosquera, que no estoy de acuerdo, se equivocó, pero hay que arroparlo también. Esa línea de tres volantes con Perlaza, con Robir y con Gómez, funciona más de visitante. De local, me parece que sobra un jugador, lo de Alves. Entonces, si no está Duque, usted deja a Alves 90 minutos, así no marque un gol. Hay que replantearse, señor técnico, que esto sirve una enseñanza para el plato grande, que es la Libertadores. Sí, nosotros esperamos que en Nacional haya eso revolución. La gente, la gente está incómoda. Yo estuve leyendo hoy... Eh, me quedé con los cibernautas después del partido en eh, Facebook Live, a través de YouTube observando, observando, mirando y, y la verdad, la verdad, la gente está muy incómoda y muchos yo creo que el 75% de la gente en el chat dice chao, Guimaraes, no quieren a Guimaraes y hay un 25% que dice hay que esperar estamos en copa, no hay que apresurarse porque Nacional está en copa y yo pienso lo mismo, la pregunta es ¿Qué técnico podría traer Nacional en estos momentos? A mí me parece que... ¿Para que, lo mismo? O sea, ¿a qué técnico? Entonces, yo creo que a él le continúa al trabajo que él viene realizando, que entre esas cosas, hoy Nacional, para mí, el partido le faltó un gol a Nacional y pudo haberlo hecho, pudo haberlo hecho. Y Nacional hoy, me parece que atacó, sí, lo tramitó y, y, y, tuvo, y tuvo llegadas para gol. Ahora, uno dice, bueno, lo preocupante de un equipo, Gustavo Osorio, es cuando... Cuando, cuando no llega, por ejemplo, y, ¿y cuántas llegadas tuvo Nacional para gol? ¿O cuántas veces llegó o, o no pudo llegar Nacional? Eso es lo que uno, uno mira y dice, Nacional. Pudo haber pasado por, a la equidad, pero lejos, pero no, no concretó, pero llega, que es lo importante, tiene llegadas de gol. Sí, por eso es el equipo más goleador con 39 goles. Pero si usted le pregunta a Luciano... Y a él le da técnicos de una Jorge Luis Pinto, a él le fascina Jorge Luis Pinto, por la forma de ser por la forma de y, ese, y ojo que el pecoso. ser en el militar ya no le gusta tanto a los jugadores el Pecoso ah, el pecoso puesto. Castro es capaz de revivir al Pecoso Castro no sí. pregunte eso Rafa, que vuelven a decir que don Juan Carlos Osorio esté en Atlético Nacional no, no ya firmó a con el América no que para a su preguntar. tranquilidad, ya firmó con el América Uy. y empieza a trabajar mañana Felicitaciones, profe Osorio. Ojalá le vaya muy bien. No, ojo no Jesús Cabrera. Sí. Si te ponen de arquero, no hay problema. O sea, nosotros <risa> con, con, le deseamos que le vaya bien, que le vaya bien. Ojalá cambie. Para mí, ojalá cambie todos esos no, conceptos, conceptos que no lo han llevado sino a una situación incómoda que ya nadie, ninguna porque todo el mundo hablaba que tenía 58 mil 324 equipos, que lo querían contratar en el exterior, que tenía ofertas hasta de Pero, uno de la Marte. América, usted la América. Hermanito, para, oiga, de hermanito, decir, hermanito, hermanito. No, no es lo no, mismo que no, que se decía, que lo Osorio recaló en el Real Cartagena. Ya, ya, ya, ya, ha dicho, ya, ya ha dicho don Tulio Gómez, el mayor accionista de la América, dice, no nos vamos a traer ningún jugador de Atlético Nacional, como cuando Guimarães se fue para Nacional, no se llevó ningún jugador de la América. Cada técnico está respetando ese pasado. Así pues que, porque en Cali se está especulando que Vladimir Hernández sería el primer refuerzo de América. Y dice, no, Osorio le interesa dice, solamente un jugador de Nacional. Dice Tulio, Perlaza. dice Tulio. Valdomero Perlaza. No, pero dice Tulio, Baldomero no, Perlaza. Vamos a respetar pero, ese tema. Vamos a respetar ese tema, así como Guimaraes no se llevó ninguno de aquí para allá. Pero mire, mire, segura no está en Nacional, él lo trajo a Nacional. Señor Osorio, ahí está segura para que lo lleve no, no. no, al no yes. América de Cali. Roserito bueno. Alves puedes llevártelo a América de Cali. Vladimir Hernández puede ser hasta Buen canje con otro jugador. Jugador de América para Nacional. Bueno, vamos a agarrar el capítulo de Nacional, Juan Diego. Rafa, lo único que queda pendiente es saber qué va a pasar con el tema jugadores de Nacional, ¿no? Porque ya aquí comienza a decir, bueno, este va a seguir, este no va a seguir, ¿cuántos van a continuar? Ojo que se está disputando la Copa Libertadores y hasta el momento creo que eso frena un poquito la salida de ciertos jugadores. Pero que hay uno que se tiene que ir ya rapidito. ¿sí? Se llama Jonathan Alves. Ah, no pasó absolutamente nada. Ese sí. Ese es el primero en la lista que debe ya. Porque es un dineral que se está ganando en Nacional para nada. Bueno, y ahora sí, debemos el tema ahí de Nacional. Vamos a hablar de Independiente Medellín, qué contrataciones tiene y toda esta información la presentamos a nombre de la Boxer. La motocicleta. La hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. aplican condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimiento Bueno, muy bien. Y también vamos a hablar a nombre del Medellín, a nombre de Lina León Vehículo. Le quiero recordar el, eh, el celular para que llamen y usted consigue su. Usted está buscando carro, quiere vender su carro en Lina vehículos le compran su carro, vea, así, de una, llame, llame a la línea telefónica o visítenos en el centro, en Movicentro, local 136, y llame a este teléfono, 313-658-8163, 313-658-8163, Lina León Vehículos le compra su auto ya, y le garantizan la compra. Bueno, ahora sí, Medellín entonces. Medellín está de descanso, pero eh, ya ya los directivos están trabajando claro, esta claro. semana. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron, Gustavo, a Bolillo Gómez, esta semana? ¿Le jalaron es... las orejas no? No, no, pero eh, usted eh, está eh, esperando que yo le diga que a él le hicieron llamado de atención. A Bolillo Gómez no. A Bolillo Gómez no. El llamado atención para muchos jugadores, para Bolillo Gómez no, porque es un honor tener a Bolillo Gómez, es un honor tener en ah, Medellín sí. a Bolillo pero, Gómez. Pero perdiendo lo dijo? con Pereira, no, ah, sí, claro, pero sí, uno perdiendo con sí, todos pero, los equipos. Sí, pero, no. Sí, pero no, no es culpa totalmente de Bolillo, él, él es el técnico y ah, no, responsable eh, perdón, hasta es de cierto punto. La culpa hasta es de Panzer. no, no me equivoco. Claro. la culpa en es de ¿En Pereira Panser. quién no, no. dirigió, Panzer no, no. Carvajal? No, la culpa bueno, es de pero, pero la realidad es que a el señor Bolillo Gómez en esa reunión lo primero que había que decirle era, señor, respaldo total, nunca hemos pensado en la salida suya, eso era lo que tenían que decirle, y como dijo el presidente aquí el domingo, que lo presentamos, dijo, plan A Bolillo, plan B Bolillo y plan C Bolillo, lo que quiere decir que el respaldo es absoluto para Bolillo Gómez, ya veremos más adelante qué pasa, porque por ahora él tiene cupo a la Copa Sudamericana, no perdamos de vista que él tiene cupo a la Copa Sudamericana por ser campeón de la Copa Colombia, Colombia, ahora Espero yo que en el segundo torneo esa Copa Sudamericana la cambiemos por Copa Libertadores pidiendo a algunos jugadores, pero por favor, Velosa, no vas a decir lo que eh, dijiste ahora. Ese es, a la ese termina es qué jugadorazo. Y se rompe por la derecha y acaba con todas las defensas. No, no, déjalo llegar, déjalo mm. llegar porque cuando llegaron esos del Real Cartagena, los mm. paquetes que nos trajeron del Real Cartagena, vos dijiste que eran la la octava no, no, no, no, no, no, no déjalo llegar, déjalo de, llegar de, porque de, pero, pero, siempre eh, te has equivocado eh, eso en eso. no, no, uso, no son solo cracks. cracks. Llegan Equivo... el... Magnificando Equivo... a esos no, no, no, jugadores. No, no, no, no. no, no, no, no, no, no. aprendiste sí. González, que sí. es puro inflador. E no, equivocado no, no, vos, porque no, no. ninguno de los jugadores llegaron del Real Cartagena, no, no, Cartagena. Solamente uno, Robert Harris. Sí, pero ese otro, Jan Pineda, Jean Pineda, Pineda llegó del Cúcuta Deportivo. No, no, y, y, no, y los dos, y tres últimos partidos no. tú diste de figura a, a Jan no. Pineda. Aquí el grupo calificó muy bien a Jan Pineda. en los tres últimos partidos ganó tanto Medellín. No, no, no. Sí, claro. Pero bueno, de todas maneras, Rafa, lo que pasa es que se está diciendo de varios jugadores, y simplemente el presidente me está diciendo, no, esos jugadores no es cierto. Por ejemplo, lo de César Quintero, se si habló de César Quintero, quiero haber contratado a Medellín, volante recuperador o lateral izquierdo ex Medellín, ex Nacional, que está en el pasto, no es cierto. Lo de Rey Vanegas me dice, no es cierto. Así pues, entonces, que está descartando algunas eh, de, algunos al temas de. Al que traigan, de... Rafa, hay que dejarlo llegar por una razón. Cuando vino Mier, todos estuvimos de acuerdo. Es más, aquí en este micrófono alguien dijo, es el golpe de opinión que esperaba la gente. Después dijo que no, pero él lo dijo, él lo dijo, y testigos somos todos nosotros. Entonces, mejor dejémoslos llegar porque, mire, Mier ha sido una decepción y venía con 10 goles de la equidad y que patatín patán. Lo que Entonces, pasa es que ese mensaje que llegar. muchas veces se da sobre Hernán Darío Gómez, que era el plan B o es el plan A, C, B, hasta la Z, no, de por que continúe en el Medellín, muy me válido. Pero mejor... no es válido lo que usted dice, don Gustavo, y me disculpa, advirtiendo que todo bien, a bolillo no. hay que exigirle. Hay que exigirle, no es pues tan grande, no es pues técnico mundialista, que lo demuestre el fútbol y la vida, se demuestra cada día. Pero Bolillo, usted también exige, hermano, no, porque sí. si usted se la va a poner mayoría, no, lo mismo, del la semestre mayoría pasado, de jugadores, André le quedará de cantidad mire, de jugadores mire, y mire, no, de calidad. Otorio, deje hablar a la otra. No, pero no, no, no, no, no, no. cuando haya tiempo, hacemos el análisis de jugador por jugador de los que vinieron y verá que la mayoría, rajados, la mayoría. Bueno, rajados. Usted, usted no le nobles en el favor No pasa que se. Hernán Darío Gómez. Hay una verdad. cabeza que se llama Hernán Darío Gómez en los aceptó. No, no, no, no. No, pero, pero Rafa Buletich. Aquí Abuletín, no se le exige no, a Bolillo no, para no, nada, bueno, pues. Es que Rajo a Rolillo. Rajo a James Sánchez, Rajoa Germán Gutiérrez. Yo no entiendo cuándo están en la bolsa. los hablando, jugadores que trajeron, mire, solamente salvo al señor Buletich y a Loaiza. Los de, demás los meto en una yo, bolsa. Yo no entiendo cómo dicen que vuelva a cuando se tiene semejante goleador como Buletis, se los olvidó Buletis tan ligero, sí, pero sabiendo que fue gol, el goleador del Nadie equipo. Nadie ha olvidado sí, a Buletis. Por eso, Nadie. pero ya se está el, hablando el de que de noticia. que venga otro delantero. Dijo que, la se, de, no, señor, dijo que va a seguir. Ese delantero es se hablaba de libertad de Arabia, pero él dice que va a seguir en Independiente de Medellín, que le interesa seguir en el Medellín. Eso dijo Buletis para... No sé si pero, para pero, su oígame, satisfacción o para... Sí, señor. Pero Gustavo Osorio también le diera un tema hay que hay que sacar, de los 11 jugadores que trajeron, hay que sacar a todos, a, a, a menos a dos. No, no, no, no. Pero es que también hay que sacar unos tres o cuatro porque también muchos de ellos, de pronto, que van a quedar, digamos, no van a servir de titulares, pero al menos como alternantes, hermano. Pero, Tavo, oiga. ¿cómo va a sacar? 11? No, no que 11 que oye, oye, oye, los oye, cracks, oye, De 11 gusto, oye, oye, 9, saca nueve, saca nueve. No, no, no, pero no es que, oiga lo que se estaba... Oiga, que dejar jugadores de esos para que sean. Pues sí, no, pero no. cómo va a sacar a todos? ¿Cómo va a sacar a los no, 11, no, pero hermano? No ahí está ¿Pero ¿Cómo va a sacar a los 11? En La capacidad no, no, no. administrativa, usted que habla no, no, con no, el no, presidente no, no, de Independiente Medellín no. don David Osa, día y noche, ahí está la capacidad de él que hay activos de Independiente Medellín eh. que no merecen estar, ¿dónde están los cambios que puede dar? Pero, ¿cómo le parece, jugadores? Porque qué pena, James Sánchez no viene del Junior ganando aquí dos pesos. Y según Velosa, que lo dejen como suplente. Al menos como suplente, hermano, pero, malo, pero hombre, ¿cómo lo van a echar? ¿Cómo, ¿cómo le van va a quitar echar quitar el puesto a un sí. jugador que no. puede ganar menos y hacer mejor las cosas? No, pero no, no van a echar tampoco nueve como quiere Osorio. Sí, pero no. Osorio, es que usted no, pide nueve no, pero, salidas. ¿Usted, ¿no usted no se... quiere dejar ah, todo Velosa? Así no se puede pensar, porque así lo único que se hace es engrosar la nómina, traer unos refuerzos y dejar otros que porque ala, ala, hay que dejarlos así sea de suplente. No, por favor, hombre. No. De todas maneras, hay algo y es que, señor Hernán Darío Gómez, a los técnicos, señor Guimaraes, a los técnicos los sostienen los resultados. Y usted, bolillo, de resultados, never. O sea, que nada. se debe ir, según no, usted. No. Porque eh, si lo sostienen ah, los resultados, no. o sea, los, el, fue muy eh, mal. los últimos le, resultados de le, bolillo. Le no, porque como el señor le, ya lo dijo, el le, recuerdo, que es el único técnico le, de la A a la Z. No, le, que le recuerdo. Le a, permitir todo. Le no, a usted que no mantiene los resultados y los resultados le, usted no lo avalan. No. Para continuar no, señor Me recuerdo que tiene un título no. a la vista, tiene un título ya. que lo consiguió ayer, acá lo consiguió hace tres años, un título ahora. Y lo mismo en Guimaraes, en mm. esperemos que le va a ver bien en la Copa, porque Febrero. si no, se le complica un poco la situación. Porque la gente se va a meter con los técnicos. Yo espero que al Bolivio le va a ver bien, porque es un. Mire, lo que pasa es que al que le da más se le exige más. Al Bolivio se le exige más porque es un técnico mundialista. Acaso es un técnico que lo sacaron de sí, la pero vez, usted sí no exagera dándole, a Bolillo, usted le da a Bolillo mucho Bolillo. No, sí. porque es que aquí todo el mundo lo tiene de la A a la Z, o sea, el, o sea nunca lo van a sacar, y a los técnicos ah, mantienen los no. resultados, qué pena. Ah, es, a ver. Yo sí le digo una cosa, y lo declaro públicamente, soy bolillista y leonelista, después que contraten los oh. demás a, a otros técnicos, pero para Medellín, si no Bolillo, leonel. ¿Oleonel o Bolillo? bolillo Pero deben demostrarlo, deben demostrarlo, porque yo en parte no del todo estoy de acuerdo con Rafa, porque eso de decir Bolillo, tranquilo, usted tiene la confianza, quedaste campeón de la Copa Colombia, puede seguir, no hay problema, hay que exigirle al técnico de Independiente Medellín claro. y el mismo técnico exigirle a los directivos, bueno, ¿quieren que me quede? ¿Quieren que haga buena campaña? A ver, pues, a ver, pues, los jugadores... Porque sin materia prima no se puede absolutamente nada en un equipo de fútbol. Esto es de lado y lado, porque si Bolillo... Eh, continúa y se queda con los brazos cruzados, estoy feliz de la vida, no va a hacer nada, materia prima, pero no dejar los que hay para ser suplentes como dice Bea, no, pero, el que habla Oígame, con el Pero, pero, pero mire, mire, eh, no, pero yo le digo una cosa bueno, Yo le digo una cosa, no. eh, Medellín le faltó más poder ofensivo, trabajar ofensivamente como lo dice Rafa, es verdad, y ese es un tema de bolillo, pero que Disculpa el COVID, Jeanier, pero, no digo, pero que el COVID afectó al Medellín, qué pena otra vez no, iba a decirlo, ¿otra mire, usted No, no, no, pero Rafa, no, pero no, qué pasa, mire, mire, eh, mire lo de Edwin no, Cardona, perdón mentico, eh, Octavo, mire lo de Edwin Cardona en el en el, la, en el Boca la Junior. La primera causa Mío la de fue la salida del Oiga. goleador Buletich. Claro. Mira que Buletich claro. se fue. Era el goleador. Dios, ya, y e hizo tantos goles antes de irse que quedó entre los primeros goleadores y dejó de jugar como ocho partidos o más. ¿Mm? Jugó sabes? 11 partidos. De ¿Ah? 22 jugó 11 partidos. Ahí está, Creo, ¿no? ahí está. O sea, la mitad jugó nomás. Sin más. embargo, quedó entre los principales goleadores. <coughs> Porque es que goles no hace cualquiera. Y hay que analizar jugadores, y aquí también los toco, don Gustavo ya dio su lista, el tema de Leonardo Castro. Leonardo Castro tiene nombre en el fútbol colombiano, nombre, veo de salida. pero el hombre en la cancha no da, y don Gustavo, me parece que ese jugador sería bueno para replantear la salida por un canje, porque es un jugador bueno, Lo pero ve... en el Medellín, sí. es que él, él no. se le ve que no quiere Lo estar en el Medellín, No veo de salida porque no, no, creo no. que ya se le cumplió el ciclo en el Medellín, me parece que le... Viene bien un cambio al señor esa, Leonardo. Esa semana Castro. están definiendo lo de Cadavid, el capitán Andrés Cadavid, ¿no? Porque 35 años de Cadavid es de los jugadores que más gana plata en Medellín entonces están evaluando también la situación. Él se quiere son... quedar veloz, no bueno. justifique los directivos de Independiente Medellín, que está el primer paso para el capitán que le fue bien este semestre, que le puso el pecho a la brisa. Él quiere no. seguir en Independiente no, no, y Bolillo, Medellín. Y Bolillo, Bolillo ¿Y lo quiere. Bueno. Bolillo lo quiere también. Bueno, vamos a cerrar aquí y eh, pido por favor, eh, usted, Gustavo, me regaló un número del 1 al 199. El 100. El número 100 corresponde al señor Luis Fernando Cárdenas del barrio Niquía. Cinco personas ven en el programa. Dos hombres, tres mujeres. El no, 99. El número 99, una dama, Jenny Marcela Castro, vive en el barrio Los Colores. Dos personas ven en el programa. Un hombre y una mujer. Y eh, le respondo son, a la pregunta. Son, son, son. son los ganadores. La aquí todos respondieron a la pregunta. Hola. ¿Sí? Increíble. ¿Qué ¿no? respondieron? A ver, ¿qué respondieron? Déme, usted. 74 años ante notaría pública cumplió Atlético Nacional el 30 de abril. Felicitaciones. Verdolagas, un equipo grande, ganador, lleno de charreteras, pero los actuales deben seguir demostrando esa historia de Atlético Nacional que no sea manchada. 74 bueno, años. Sí, aquí tengo toda la lista, toda la gente respondió acertada la pregunta. Bueno, y ahora sí, nos vamos con vitrinazos. Don Labón. Pues yo tengo vitrinazo y al cielo, porque en el cielo nos acompaña y nos ve. Infortunadamente ha muerto mi amigo, eh, gran periodista don Luis Fernando Ramírez, amigo de esta mesa periodística de Rafa Gol Radio y Televisión. Eh, que en paz descanse el director de Despierta Antioquia, don Rafa Gol. Vamos a seguir el legado de Despierta Antioquia siendo el noticiero político más importante de Antioquia, a través de las redes sociales todos los días 6 de la mañana. Para su familia, para Diana, su esposa, su hijo, bendiciones. Eh, mucha fuerza, desde el gobernador, el alcalde de Medellín, enviaron el saludo hasta el gerente de Teleantioquia, a don Luis Fernando Ramírez, eh, que en paz descanse. Nos coció de sorpresa la muerte de, de un amigo periodista, eh, gran ser humano, el hombre de Villavicencio, que llegó a Antioquia y conquistó la montaña antioqueña. Y tengo también, señoras y señores, pues a esta hora... Hágale, el... porque nos cogió la aurora, mi estimado la OEA, van a cortar acá y... A ver, tengo vitrinazo, tengo vitrinazo, señoras y señores, para Débora, cumple dos añitos, la nieta de Chucho, Débora de la Osa, el trovador, Andrés Gómez y Maribel Vargas, 12 años, de novios en San Joaquín, Andrés, cuando pues hombre, muchacho, 12 años. Hugo, el que toma jugo allá en la América hincha de Nacional, allá nos ve a esta hora. Bueno, vitrinazo para Hugo Osorio, que cumplió años esta semana, mi hermano, cumplió años en la ceja. A ver, la foto, eso, ahí está Hugo. ¿Hincha de quién, Hugo? Hugo, hincha de Nacional. Ah, es que los Todos Osorio en mi casa son, son hinchas de Nacional, menos yo. Eso sí. Bueno, bueno sal... hasta mi mamá. Bueno, también saludo para William Darío Pérez, que pidió vitrinazo toda la semana. Will, eh, William Darío Pérez, Olmer Pérez, en Distri 50, y para... José Álvarez, aquí nuestro camarógrafo de cabecera en Teleantioquia. Muy bien. <risa> Eso. Bueno, eh, vitrinazo, para, vitrinazo para John Freddy Orozco, Luis Alejandro Lopera, Juan Carlos, Felipe y Pirlo Álvarez, para el médico Ruth Castro y para el profesor Oscar Pérez del Medellín que ya salió de la situación grave del COVID. Bueno, infortunadamente tener, no quedar notas de este tipo son un poquito engorrosas, pero recordar a José Darley Marulanda, que se nos ha ido. José Darley nos visitaba mucho en la cabina del estadio. Eh, no pudo con el COVID tampoco. Dios lo tenga en su eterno descanso, Darley. No te olvidaremos. También para Daniel López, en Abejorral, vitrinazo. Felicidades para don Jorge Londoño y los 13 años se cumple su comercializadora. Hombre, felicitaciones bueno, para Jorge Londoño. Para Jorge Londoño, para Roberto Linares en Bogotá, un abrazo también. Feliz cumpleaños. Eh, para Gustavo Arboleda, está en Tegucigalpa, Honduras, a esta hora viendo el programa. Y para Ariana, la, de la hermosa. Se nos acabó el tiempo. Feliz noche. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios los bendiga, a todos Permiso. con este programa no contiene escenas de sexo o violencia.